Muy buenas tardes, empezamos la segunda sesión de nuestro taller de creación poética En la sesión anterior vimos la importancia que tiene para nuestro trabajo creativo Primero, observar Segundo, escuchar Tercero, pensar Cuarto, sentir Con estos pasos vamos a poder crear un texto literario Un texto poético en este caso Luego les mostré una pequeña malla o diagrama, digamos Sobre la importancia de alinear las palabras Darles un sentido y que tengan coherencia para luego preocuparnos de que posea belleza estética. Cuando posee belleza estética, estaremos frente a una obra de arte. Una obra de arte puede ser un poema, en el caso de la pintura, una obra visual. Y así tenemos... La importancia de leer también la remarqué muchísimo y conté algo de mi experiencia, debido a que sin la lectura estamos desnudos. Nuestra mente tiene que llenarse de palabras, tiene que enriquecer el vocabulario y todo esto solamente lo podemos lograr a través de la lectura. ¿Qué podemos leer? Una narrativa, una obra poética, varios poemas, varios cuentos, de manera de poder vestirnos interiormente para poder crear. Ahora, ¿por qué es importante observar? Porque generalmente los escritores y escritoras Escribimos de lo que vemos en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Eh, lo que ocurre alrededor nuestro, en nuestro entorno, suele gatillarnos una idea y esa idea es la que tenemos que llevar al papel para que se forme el poema o creemos el poema y nosotros nos preocuparemos de darle la forma apropiada y el lenguaje apropiado. Y es así como llegamos a la función poética. Y es un tema muy interesante de poder aprender, es decir, llevarlo muy dentro nuestro. Vivo en nuestro interior. Es como poder abrazar las palabras. En un sentido figurativo, ciertamente. La función poética. Siempre uno se, se, se pregunta, cuando, cuando desconoce todo el tema literario. ¿Cómo una expresión verbal o escrita se transforma en una expresión poética y aquí a donde vamos a llegar la función poética es precisamente la que transforma el lenguaje la palabra común y corriente en una obra poética, como dice su nombre. Para ello, utiliza recursos. Los recursos literarios son muchísimos. Iba a decir infinito, pero no. Son muchos. Entonces, yo anoté aquí para ustedes estos recursos literarios o figuras literarias que contiene la función poética, musicalidad y rima. Porque aunque la expresión no sea un verso como tal, si sí se puede expresar con, con cadencia y musicalidad. Aquí vemos. Si la idea es, hoy amaneció despejado, podemos decir poéticamente, Hoy es una mañana radiante, sonriente y brillante. Eso es en cuanto a la musicalidad y la rima. Ahora veamos. Comparaciones. La comparación poética es un elemento usado frecuentemente para enriquecer la expresión escritural. Si tenemos esta idea, que Esther o Patricia se ven bien, la expresión poética sería Esther y Patricia lucen como una rosa en abril. Ahí tenemos la diferencia entre el lenguaje común y corriente y la expresión poética. Sin embargo, la función poética se usa mucho en el habla popular. Eso lo vemos más adelante. La metáfora. Las metáforas, ¿qué hacen? Expresan una analogía. Se intercambia el sujeto por el objeto con que se le compara. Ejemplo. Tenemos una idea. Por ejemplo... Eh, Verónica ganó la, la carrera y viene ahí O podemos decir poéticamente Aquí viene Verónica la invicta Gacela Pongan atención que esto es muy relevante A la hora de escribir un poema o una prosa poética el hiperbatón, que también usamos mucho, es la alteración del orden lógico de las palabras. Esto provoca que se le otorgue mayor atención. Tenemos una idea, ¿cierto? Debes estudiar para superarte. La expresión poética... Si a grande quieres llegar, con ahínco debes estudiar. He ahí la inversión de las palabras. Eso es un hiperbatón. También tenemos parte de la función poética los juegos de palabras, que son expresiones en la que se usa la homofonía, que son sonidos semejantes, el contexto y el doble sentido. Y de doble sentido sabemos mucho nosotros los chilenos, ¿no? Tenemos una idea. Venga a comprar pan a la panadería el chanchito regalón, expresión poética. Si a usted le gusta ponerle a su marido los cuernos en la mesa, cómprelos en la panadería El Chanchito Regalón. Ahí está la diferencia. Parte de la función poética también son los contrasentidos, que se usan eh, ideas que son contradictorias para resaltar la idea principal. Es un tipo de comparación, entonces, entre ideas que se contraponen. Ejemplo, Esther es una persona muy desagradable, expresión poética. Esther es una persona tan dulce como el pan. Con ajo También es parte De la función poética O son parte De esta función Los eufemismos Que es Usar una expresión Matizada Como Para evitar Decir algo Directamente si, por ejemplo, tu tía murió ayer, expresión poética será tu tía pasó a mejor vida o tu tía ahora habita en los cielos. Ustedes siempre van a tener alguna idea que puede ser una función poética. Pongan atención en ella. Como dijimos también anteriormente, hay dos formas de poesía. En verso libre, que es el que usualmente se usa ahora, y en métrica. Donde la métrica abarca versos, rimas y estrofas, ¿cierto? Son forma... forma... se me escapó la palabra. Son regularidades formales que caracterizan a la poesía que se crea en verso. De esto vamos a invitar a una poeta más adelante para que ella, que es una creadora de la literatura en métrica, nos lea algunos de sus poemas. Quiero que no dejen de considerar que la función poética es la huella que cada autor deja en la obra de acuerdo a lo que expresa nosotros vamos a conocer su mundo interior, la temática que le preocupa, a dónde va su visión poética, a dónde va orientada su creación poética. Además, la función poética da poder al discurso. La verdad que la función poética da poder al discurso también, no solamente poético, sino al discurso formal, eso no lo, no lo podemos perder de vista. Sin embargo, la diferencia entre la función poética expresada en un poema y el discurso formal es que la función poética utiliza los recursos literarios o las figuras literarias que son con las cuales ustedes tienen que trabajar para practicar usando metáfora, hipérbaton, aliteraciones, un montón de posibilidades en cuanto a recursos podemos encontrar y están todos en nuestro Google Chrome o Google simplemente. Así es que investiguen y mándenme sus textos a mi correo Que está publicado en la página de, la, de Casa Gonzalo Rojas Y para poder analizar, revisarlo y comentarlos Y por qué no, también leerlos. No es necesario que sea un texto largo, puede ser media página. No hay problema en eso. Lo importante es crear, es empezar a soltar la mano, como decimos nosotros. Nos cuesta soltar la mano. Lo otro que nos cuesta muchísimo es dejar nuestros dogmas, ¿cierto? Nuestros prejuicios nos cuesta mucho abrazar la libertad con la que debemos crear en general. Estamos como llenos de cadenas por esta cosa de la formabilidad, de, eh, de que no no, puedo con, no, no puedo escribir un verso donde diga cuerpo desnudo de mujer o cuerpo desnudo de hombre, o el amor entre dos seres del mismo sexo, o mi enojo porque voy a demostrar que no soy tan santo o santa, como dicen. ¿No? Tenemos que liberarnos, tenemos que ser, votar lo que somos. Esa es una expresión poética y eso se hace en libertad. No podemos tener ataduras. Porque la creación no es una religión, no es una sociedad llena de normas. La creación es algo que existe en plena libertad. No olviden eso. Es necesario comprender que debemos soltar nuestras viejas creencias y abrir nuestra mente para poder Crear hay también que ir sanándose de muchas heridas y la escritura es una magnífica herramienta para eso. Con la escritura se te va todo, de verdad, te lo digo por experiencia. Y creo que cada uno y cada una que asiste, vea este taller, va a llegar a comprender que es la plena libertad, dejando al lado toda vergüenza que, que me da plancha, que no me atrevo, que cómo, pero es que yo pertenezco a esta religión, cómo voy a escribir esto. La creación poética es en plena libertad y no puedo... Vivir sujeta a reglas Porque si no va a ser imposible crear Va a ser imposible crear una obra Que sea un aporte para generaciones venideras Porque cuando tomamos este compromiso de la escritura Lo tomamos con el anhelo de llegar a ser ¿Cierto? Un aporte para las generaciones venideras Amar la palabra y vivir por ella Es lo más hermoso que existe en el mundo Es mi experiencia Los más grandes momentos Los he vivido en el área de la literatura Pero no crean ustedes Les voy a decir algo los más dolorosos momentos los he vivido también en la literatura. Porque no todo es manjar en esta vida. Y mucho de grasa hay. Pero hay que saber ser perseverante. Seguir a la meta. Seguir en el camino. Que nada nos detenga excepto el último suspiro. Y esa es una palabra, que es una expresión poética. No se olviden ustedes, y para finalizar eh, este video, que será el video 1 de la sesión 2, voy a leerles un poema de nuestra magnífica Gabriela Mistral, donde, ¿qué les puedo decir? Es un gran ejemplo de la aplicación de la función poética. El poema se llama El Ruego. Señor, tú sabes cómo con encendido brío por los seres extraños mi palabra te invoca. Vengo ahora a pedirte por uno que era mío, mi vaso de frescura, el panal de mi boca. Cal de mis huesos, dulce razón de la jornada, gorjeo de mi oído, ceñidor de mi veste, Me cuido hasta de aquellos en que no puse nada, no tengas ojo torvo si te pido por este. Te digo que era bueno, te digo que tenía el corazón entero a flor de pecho, que era suave de índole, franco como la luz del día, enchido de milagro como la primavera. Me replica severo que es de plegaria indigno el que no unto de prece sus dos labios febriles. Y se fue aquella tarde sin esperar tu signo, trazándose las sienes como vasos sutiles. Pero yo, mi señor, te orgullo que he tocado, de la misma manera que el nardo de su frente, todo su corazón dulce y atormentado, y tenía la seda del capullo naciente. Que fue cruel, olvida, señor, que le quería, y él sabía suya la entraña que llegaba. ¿Quién turbió para siempre mis linfas de alegría? No importa, tú comprende, yo le amaba, le amaba. Y amar, bien sabes de eso. Es amargo ejercicio, un mantener los párpados de lágrimas mojados, un refrescar de besos las trenzas del cilicio, conservando bajo ellas los ojos extasiados. El hierro que taladra tiene un, un gustoso frío cuando abre cual gavillas las carnes amorosas. Y la cruz, tú te acuerdas, oh rey de los judíos, se lleva con blandura como un gajo de rosas. Aquí me estoy, Señor, con la cara caída sobre el polvo, parlándote un crepúsculo entero, o todos los crepúsculos, a que alcance la vida. Si tardas en decirme la palabra que espero, fatigaré tu oído de preces y sollozos, lamiéndole brel tímido los bordes de tu manto y ni pueden huirme tus ojos amorosos, ni esquivar tu pie el riego caliente de mi llanto. Di el perdón, dilo al fin, va a esparcir en el viento la palabra el perfume de cien pomos de olores, al vaciarse toda agua será deslumbramiento, de el yermo echará flor y el guijarro esplendores. Se mojarán los ojos oscuros de las fieras y comprendiendo el monte que de piedra forjaste llorará por los párpados blancos de sus neveras. Bueno, debo explicarles que al leer el poema tuve dos interrupciones. Eso pasa porque estoy grabando, pero a la vez me están escribiendo en Facebook. Así es que, Discúlpenme, pero eso va, sucede Y va a suceder siempre online o en vivo eh, Grabaré varios videos Serán subidos a YouTube Y luego serán compartidos en la página de Casa Gonzalo Rojas Vean todos los videos Porque todos son parte del, del taller, ¿cierto? Eh, prefiero grabar Videos más cortos, no muy extensos, para, para que no sean tan lateros, digo yo. Es mi apreciación muy particular. Por cierto, ustedes verán en qué, de qué forma los van leyendo, si los últimos primero empiezan del medio o, o parten por el primero. Pero les explico, este es el primer video de la sesión número 2 de este martes. A las 19 horas estaremos con ustedes tal como nos hemos comprometido. Espero que nos envíen sus trabajos literarios de manera de poder revisarlos, leerlos, revisarlos, comentarlos. Y, y bueno, muchas gracias, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por visitarme en mi canal de YouTube. Mi correo es ingodgers.com. Se lo repito. Mi correo es ingodgers.com. Estoy atenta a sus comentarios eh, en mi canal. No solamente en mi canal de YouTube, sino que también en la página, por favor, pongan sus comentarios y, y sus deditos. Ojalá de me gusta. Muchas gracias.